Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Vamos a poner por caso que la ansiedad y la depresión te han vencido y estás ya un poco jodido. Vamos a ver qué es lo mejor que puedes hacer una vez ya estás en esa situación. Te he pillado, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez sin darle like al vídeo? ¿Sin comentar? ¿Sin compartir? ¿O qué esperas? Venga, por la salud mental. Dale like y comenta. En este caso, pues digamos que yo ya llevo muchos días con ansiedad, teniendo ataques de ansiedad pasándolo mal, sin una rutina fija, entonces eso hace al final que, que temerme en las fuerzas y al final pues lo único que quieres es estar en cama y estar en un sitio más o menos tranquilo. Entonces lo que veis aquí, al aquí alrededor es mi espacio tranquilo. Aquí tengo mis teléfonos por si necesito atender algo de los negocios, pero no claro, ahora no atiendo demasiado. Tengo la perra que, mi perra guardiana que me, que me ayuda y me calma y luego como mucho eh, me levanto a comer alguna cosa, y una, cosa más. y una tele para desconectar pero no hace falta enseñar la tele y es eso entonces cuando estás así lo mejor que os recomiendo es cero ruidos o sea este espacio digamos que mucha gente no, no, no, no cree en esto que voy a decir ahora pero la, la importancia del espacio de los decibelios es muy importante entonces un espacio de un ambiente tranquilo con pocos decibelios hará que puedas Aparte de poder hablar con cualquier persona de tus sentimientos, podrá que, podrás, podrás hacer que estés mucho más tranquilo. Por otro lado, pues también hay otras herramientas, como por ejemplo son las fundas, ¿vale? que yo las recomiendo mucho. Si ya os puedo, os puedo, os puede, os puede, os, puede, os puede, la calentáis o la enfriáis en, el micro, en, en, en la nevera, de lo que queráis. Y ¡tapam! Como veis esto, encierra totalmente lo que vendría siendo... Eh, la cabeza y te deja totalmente eh, splash ¿vale? esto tiene una gran particularidad y es que tiene cancelación de ruido para los que sufrimos esquizofrenia o a los que tenemos un top compulsivo eh, la cancelación de ruido es brutal porque unos decibelios de más, un sonido posicionado en un sitio exacto puede hacer que realmente perdamos la cabeza. Vamos a hacerlo con teoría como si fuera co eh, código morse ¿vale? con ceros y unos, es muy fácil. Nosotros funcionamos con un sistema de código ¿vale? Yes. 0, 1, 1, 1, 1, y eso nos permite estar tan tranquilos. En el momento en que esa secuencia se rompe por estrés, por ansiedad, por depresión, y estamos 0, 1, 0, os dais cuenta que me cuesta recordar la serie, eso es porque no tengo mi cabeza preparada para pensar cómo volvemos a un estado Tranquilo para poder recuperar la serie y digamos que si 000111 es levantarse y lavarse la cara, como lo hago? Porque si, si intento pensar cualquier otra cosa, por ejemplo ir al ordenador, pues es otra, es 1110101. Entonces me voy a versar otra vez 1110101. Entonces, como veis, todas las todas las acciones tienen a, a, a, a, unos, unos de esto. Pero si tengo que pensar más de la cuenta, entonces, cada acción me cuesta mucho más. Esto es lo que nos pasa a los esquizofrénicos. Entonces, digamos que esto se dilata, haciendo que no podamos recordar incluso información tan simple de, de, por ejemplo, un número de teléfono, o el nombre de tu mujer, o el nombre de tu perro. O sea, es así de, es así de hardcore. O sea, va en este depende del nivel de estrés y el nivel de ansiedad que, tiene, que tengas. Entonces, cuando te encuentres en esta situación, lo mejor es funda, auriculares, música, que sea rítmica porque lo rítmico hace que te vuelvas y en mi caso pues ya es eh, terapia electro, electro, electro de, de electroestimulación. ¿Por qué? Muy fácil, porque eh, se trata ya del cerebro en sí lo que está mal. no El cerebro, digamos que procesa mal las órdenes, entonces ahí hay que hacer un, un, un apriete constante de decir, vale, esta zona no está queriendo hacer su trabajo, esta zona no está queriendo hacer su trabajo, entonces por mucho que yo haga realmente no puedo hacer. De todas las maneras, eh, agradecer a todos los que estáis apoyando los vídeos y dando like y comentarios, que por cierto, debemos tener unos 200 euros de los 2000, dos, 2600 que necesito para hacerme el tratamiento, así que os apoyo a seguir dando like a los vídeos, os apoyo a seguir comentando los vídeos, os apoyo a seguir compartiendo los vídeos, viéndolos, etc. ¿vale? Pero sobre todo hacerlo porque es como te digo, es una mierda estar aquí y no poder ayudaros y que y sacar más vídeos y más contenido para que lo no veáis, ¿vale? Pero bueno, intentaremos estar lo, lo mejor posible, lo antes posible. Y sin más, recordar, mañana será el mejor día de vuestra vida, estoy seguro de eso. Y cuidaros, quereros mucho y cuidaros mucho. Un abrazo, hasta la próxima.